Pero bueno, acá estamos firmando el acuerdo de, de Coneco con Esther Pelufo y bueno, contentos de que finalmente en Uruguay estamos avanzando con una muy excelente plataforma para trabajar el coaching, el coaching ontológico, el coaching educativo, el coaching de liderazgo este, y bueno, empezamos a trabajar, así que este, a todos los que estuvieron en la reunión de ayer las gracias a todos los que se interesan por el coaching educativo o puedan interesar a otros coaches para el máster de coaching educativo y para el educador coach a lo que sean profesores escuelas maestros y demás bueno están invitados así que nada gracias algo que quieras comentar no bueno sé les no quiero comentar que bueno una cosa muy importante también es que incluimos la mirada sistémica y también incluimos la mirada sistémica desde varios lugares desde la comunicación humana de Paul Lazars como también desde lo sistémico de Maturana y fundamentalmente también de las constelaciones familiares para desarrollo personal, o sea, para uno mismo y también para... Es que es muy interesante la mirada que se tiene a través de las constelaciones familiares con elementos este, para las organizaciones y ahí explicamos cómo realizarlo entonces muy, es una herramienta muy útil, muy, muy útil. Eh, bueno, trabajamos, además también tenemos dentro del de proyecto, este, los proyectos siempre abarcamos el proyecto personal, proyectos solidarios, proyectos este, de organización, o sea que en cada una de las formaciones van a irse con un proyecto que ellos van a elaborar, cada alumno, para luego tener las posibilidades de poder este, una salida laboral. Entonces van preparados ya como van a ofrecerlo a esto. Y esto me parece... Digamos, que, eh, digamos que, que lo que creo que ha sido muy importante en las consultas es otro curso más de coaching, hay personas que hacen cursos uno tras otro porque todavía no saben para qué sirve, no saben cómo utilizarlo y no saben qué rédito dar. Esto justamente, y por eso la comunidad de coaching de Uruguay lo toma, es porque es una opción para trabajar. Voy a poner este sonido que va a estar mejor, que es acá. Okay. Ahí la cosa. ¿no? Claro, es que nosotros justamente en todas las formaciones lo damos para el hacer, para el ser y para el hacer, uh -huh. eh, entonces eh, no es solamente, lo, no brindamos información, brindamos saberes, sí. cómo aplicarlos, cómo aplicarlos a sí mismo, por ejemplo, el coaching, las conversaciones de coaching, nosotros hacemos también que sean desarrollados consigo mismo, o sea, diferentes temas y hacemos que ellos mismos hagan como una auto un auto-coaching, de diferentes temas, aparte de practicarlo con compañeros y con otras personas. Y todas nuestras capacitaciones tienen muchas horas de práctica. Horas de práctica supervisadas, horas de práctica con los compañeros en los cuales los docentes somos observadores, horas de prácticas con bitácoras y a todos les damos el feedback. Lo importante es eso, que cada reflexión nosotros respondemos con un feedback. Bueno, lo que hay es que algunas algunas formaciones no tienen un acompañamiento serio, formaciones, cursos y demás, ¿no? Tampoco voy a generalizar, pero hay algunas que no tienen un acompañamiento comprometido para, para con el que invierte una buena plata para formarse y solamente es bajarle algunos conocimientos y con eso se cree que se genera una formación. Bueno, por lo menos no es la idea que, que sostenemos y además de tener todo el equipo de coach educativo, está este, acá el soporte permanente y el compromiso de estar trabajando con cualquiera que entre en cualquier programa. Porque de ahí está el compromiso, bueno, que yo personalmente con la comunidad tengo, que es compromiso absoluto para llegar al final y convertir a reales eh, personas en profesionales. Sean educadores, sean coaches, sean personas que se interesan, psicólogos, este, profesionales independientes, lo que fuera, en eso que está destinado a modificar el mundo, ¿no? Exactamente, es que las formaciones tienen que ser, o por lo menos nosotros así lo interpretamos, personalizados, este, atendiendo a las dificultades, a los quiebres que van apareciendo mientras van desarrollando las formaciones o los cursos, ya sea en el orden personal o en el orden laboral. O sea, nosotros nos traen situaciones y las vamos trabajando juntos con los alumnos a fin de que ellos puedan no hablemos de los quiebres personales que van a necesitar una conversación de coaching. Habremos eh, para los educadores que están en situaciones de aula, situaciones con alumnos, y entonces nosotros le proponemos algunas actividades o, eh, o actitudes que deben cambiar a fin de poder revertir la, la situación con ese alumno, ya sea de orden conductual o cognitivo. Uh -huh. Uh -huh. Esto nos permite una larga experiencia porque son pocos los, los coaches y fundamentalmente los que se dedican a educación que tengan la posibilidad de tener una escuela donde ahí vemos los diferentes casos. Nosotros llevamos las actividades a las aulas y nos encontramos con cuáles son las dificultades que los alumnos ante estas propuestas tienen. Por lo tanto, lo que nosotros devolvemos a nuestros alumnos es nuestra experiencia también. Sí, bueno, eso, yo creo que esa es un poco la, la, la diferencia, ¿no? De 50 años de educación, más 20 y pico, no sé cuántos, de aplicar la ontología, más una cantidad de generaciones de alumnos que ya han egresado eh, recibiendo una educación con trasfondo de coaching de, desde el primer grado hasta, hasta que egresan de secundaria. O sea, esas son cosas que no cualquiera puede eh, demostrar, utilizar... Eh, eh, ofrecer, eh, vivenciar y compartir con una formación. Así que yo creo que de ese lugar estamos como como más que, que contentos y satisfechos con esto. Voy a hacer una sola pausa.